El UFETEL del Entreveros es un espacio que decidimos construir y fortalecer desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social en conjunto con el Hospital Escuela de Salud Mental y el Ministerio de Desarrollo Social, que es un proyecto político que tiene como fin crear oportunidades de igualdad en lo que respecta al trabajo, a la cultura y también a la salud. Tiene como fin justamente generar nuevos modos de habitar la facultad, modos saludables en lo que respecta el transitar esta casa académica, esta institución y vinculándonos también con otras instituciones, con otros sectores de la sociedad. Creemos fundamental y muy importante esto de construir lazos con otras instituciones, con otros sectores de la sociedad, para crear así espacios que conquisten y defiendan en esta coyuntura justamente nuestros derechos. Yo creo que fue una una unión específica digamos, de varios proyectos, eh, la facultad de necesitaba un buffet, el hospital quería seguir con la lógica de trabajar a través de emprendimientos con los usuarios del hospital, y, bueno, y el ministerio eh, empezar a trabajar en otros espacios fuera de la lógica habitual digamos, de, de centros de economía social, que son los espacios donde se difunden la lógica de generar emprendimientos para la mejora de la calidad de vida. Pensándolo también desde el equipo de salud del hospital como un proceso... Eh, de inserción, de trabajo y, y más que todo saludables eh, para ellos, digamos, que, que están con todas las energías puestas en este proyecto. El proyecto surgió de la idea de una compañera que es artista plástico, es compañera nuestra, emprendedora, y bueno, ella quería exponer sus obras de arte en un lugar y se le ocurrió un buffet. Yo previamente eh, participaba en un microemprendimiento del hospital. Cuando vi reunidos a los, los pacientes, eh, eh, me interesé en el tema y bueno, me gustó la idea porque eh, ellos estaban hablando sobre inclusión eh, social en un bufet, en una facultad. Eh, el lazo nació por medio de una trabajadora social que, y, y a través de los estudiantes de, de trabajo social. Después, eh, cuando la facultad se abrió, en, eh, empezamos a reunirnos acá los lunes y dividimos los grupos, por ejemplo, en varias comisiones para organizar este buffet. Nosotros nos encargamos de pintar, de hacer, armar los estantes, acumular la heladera y esas cosas, que todavía es esta información eh, de a poco vamos eh, tomando forma. Yo, eh, por ejemplo, eh, en el hospital era muy callado, ¿no? Porque no podía concentrarme en el trabajo y hablar a la vez. Acá estoy más suelto. Eh, me hizo muy bien eh, estar en este lugar porque solucionar con personas distintas y los, los estudiantes son muy, muy sociables y me hace bien eh, a mí estar, participar en, en este bufés. Es un espacio totalmente de integración y, y se nota que es para para la reinserción, para para todo es un proyecto muy lindo y aparte sirve para, como proceso de aprendizaje también del mismo estudiante y del, de lo que es el proceso académico de estudiar en una facultad. Y bueno, la verdad que es un proceso muy interesante, eh, se ven los avances y, y bueno, vamos aportando eh, lo, que, lo que van surgiendo de las asambleas para, para ir dándole cada vez más, más luz a este proyecto que, que va muy bien.